¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿Cómo le va? ¿Dónde le agarró el temblor? Bueno, esto de que te pasaban el pan acá, ¿No? Para el susto, para el susto, ¿No? El, el, el pan en el ciberespacio, ¿No? A todos ahí deseándonos que estuviéramos bien, afortunadamente en Puebla, saldo blanco, todo bien, y estaba escuchando en las noticias que qué porcentaje había de que un sismo se repitiera de de más o menos igual magnitud, en el mismo lugar, en el mismo año, o sea, en un país, pues, ¿no? Y eh, el especialista de la UNAM, no un fregón de las estadísticas y ta, ta, ta, dijo el punto 00076. ¡Qué barbaridad! ¿Qué barbaridad? O sea, ¿cómo, cómo esto pasa en México? No lo sé. No, yo creo que nada más esto pasa aquí, pero bueno. Y como nada más esto pasa aquí, no nada más pasan varias cosas así como raras, como de ¿cómo? No entiendo. Y eso es lo que está pasando en Acción Nacional, según yo. ¿Por qué? Pues sucede, ya sabemos, que va a haber eh, una renovación de todos los comités municipales de Acción Nacional ya sucedió en San Andrés, estuvimos platicando aquí con Maribel, ganó, por cierto, la vamos a tener en esta semanita, mañana, mañana viene. Y en fin, ¿no? Estos movimientos que son buenos para el partido. Eh, sin embargo, para nadie es un secreto que el Comité Municipal de Puebla, pues es la cereza del pastel, ¿no? Es así como pues la sede más importante por la influencia, pues por la ciudad, que es la más grande. Eh, me da mucho gusto recibir, no en estas condiciones, pero pues sí me da mucho gusto recibir a Eduardo Morales. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias, Erika. De verdad, muchas gracias otra vez. Te agradezco. Te la veo invitación. muy tranquilo. Pues sí, porque cuando no debes gran este, cosa y menos en estas cosas de, de, de política, pues estaba tranquilo. Es un proceso que en, en, en el pan vivimos esta pasión. Siempre se ha vivido esta pasión. Nada más que ahora estamos más vistos y por la tecnología que hay, pues te enteras más rápido, ¿no? Ándale. Eh, pues mira, efectivamente viene el cambio de dirigencia en el Partido Acción Nacional en la capital de Puebla. Es un municipio importante, el cuarto más importante a nivel nacional. Eh, tenemos un gobierno panista en donde ahorita viene el cambio de dirigencia y creemos que debe existir varias opciones. Siempre en el PAN hemos pugnado por, por esta democracia y nos hemos distinguido por eso. Este, recordaremos muchos, que ya llevamos mucho tiempo en estas cosas, de las internas pasionales que se vivían, ¿no? y que uh -huh. al final de cuentas es democracia y quien gana, gana por un voto, por muchos votos. Entonces, eh, este proyecto de, de, de alternancia y de frescura que queremos inyectarle la planilla que encabeza Lupita Leal y, y tu servidor y obviamente eh, 12 miembros más del Partido de Acción Nacional, creemos que nosotros podemos ser una opción diferente, nosotros podemos ser una opción fresca, eh, la actual dirigencia, como cualquier dirigencia, tuvo aciertos, tiene hierros, y eh, eh, eh, bueno, pues es una dirigencia que creo que dio mucho, pero nosotros creemos que podemos construir más. Hoy creo que el PAN necesita tenderle la mano y abrir la puerta a la ciudadanía, a la ciudadanía de veras a la ciudadanía del señor que tiene una miscelánea, del señor que tiene un, un trabajo eh, eh, de, de obrero donde las necesidades son diarias y, y que el PAN está, creo, no sé si esté muy cercano eh, a ese tipo de... de, de de segmentos, no entonces queremos abrir a la ciudadanía y abrir, abrir el PAN no significa perder el control que yo creo que a muchos les causa mucha comezón y les quita el sueño eh, yo he estado en el PAN en varias dirigencias afortunadamente sí, sí. Eh, soy eh, me llevo con muchos eh, tengo muchos amigos tienes una larga trayectoria en Acción Nacional sí, afortunadamente eh, o sea, todo el mundo te conoce ¿no? sobre todo los que son así como muy, muy, muy panistas este, has participado activamente, ¿no? Has sido diputado. El Candidato a diputado. Candidato a diputado. A, eh, incluso también estuviste en el en el gobierno de Eduardo Rivera hace 10 años, ¿no? Sí, así es. He así estado es. en el gobierno federal, este, me tocó dirigir. Pues está muy cercano a su grupo también. Sí, también, al de Lalo, al de Paco sí. Frale, este, al de Toño Sánchez, al de Genoveva recientemente. Entonces yo creo bueno. que Aquí el punto, de, de repente te ven mal porque saludas al de enfrente, ¿no? Este Y eso... De flojera. Te ponen una etiqueta y entonces ya le fue a decir al no, otro chisme. Claro. Pero pues, de flojera. Porque yo creo que son mentes inmaduras donde les causa el La asunto es. de no abrir las cosas, ¿no? Claro. Eh, yo he tenido una madurez también política, por supuesto, y creo que hoy te puedo decir con mucha tranquilidad, porque lo decías al principio, pues que eh, te conocen, vas construyendo una carrera con muchos este, mm. amigos también, ...y que creo que hoy me permite decir y ver las cosas diferentes... Claro. ...en el PAN creemos que, que la forma de gobernar se puede mejorar... ...hoy creo que es un gobierno a nivel nacional de, de ejemplar el, el municipal... ...como bien lo mencionaba yo fui partícipe de, de, de otras administraciones... ...de la anterior de Lolo Rivera, fui delegado federal... ...en el gobierno Felipe Calderón, de Fox, etcétera... ...entonces Ajá. creo que esto me permite decir y vaciar una experiencia en una mesa... ...y compartirla con la gente... En los encargos partidistas que he tenido, he tratado de impulsar a la gente. Cualquiera que, te puede, que tú puedas platicar, yo he tratado de impulsar y de abrir el partido. De repente, como que algunos, pues cuando les quitas esta, este menú sobre la mesa, pues se sienten descobijados y ya no saben qué hacer el día de mañana, ¿no? Claro. Este, y además yo creo que también esta parte legítima de ofrecer una ventanilla diferente, pues yo creo que se vale, ¿no? Nos inscribimos la semana pasada, el lunes de, de la semana pasada. Eh, en donde nos requieren eh, a, a Lupita Leal eh, que solvente un requisito, se solventa, y bueno, pues finalmente nos niegan la, la, la candidatura de la planilla, el registro de la planilla, el domingo de esta, de uh -huh. esta semana. Entonces, pues eh, finalmente no quieren oír, no quieren competencia. Yo conozco la mayoría de la planilla de, de que encabeza Jesús Alívar, y conozco a Chucho, de toda la vida, mis respetos como, como, como persona, su familia, lo conozco muy bien y sé que Chucho es una persona eh, competitiva e incluso hasta yo creo que le quitaron los guantes no ahorita de no, pues para qué, pa qué solamente este, vas tú no entonces son competitivos yo creo que una competencia dentro del PAN enriquece demasiado y hace crecer a muchas personas más o, ahorita el gobierno pues está lleno de, de, de gente de experiencia eh, en muchos lugares del país pero aquí en Puebla creo que hay que darle cabida a los a los que también tienen intereses, ¿no? Hemos platicado con mucha gente, no de ahorita, no de este eh, de, de este momento de, bueno, ya viene la interna y vamos a, hacer que, vamos a ver qué hacemos, sino en mucho tiempo, en muchos meses ha acercado mucha gente conmigo y yo tengo experiencia, ya trabajé en la administración anterior, en la de Luis Paredes, en la de Hinojosa, en la de Lalo Rivera, etcétera, etcétera, etcétera, etc., la de Tony Gali, Luis Banque, etcétera, y bueno, pues quiero vaciar mi experiencia, por supuesto que tengo necesidad de, de, de algún sueldo de algún, este, algún, algún puesto, pero también quieren aportar, ¿no? Desde el panismo que nos hemos... Claro. Pues, hace mucho tiempo, pues el PAN nos tacharon inexpertos, ¿no? Pues claro. yo creo que ya no. Entonces, eso es lo, lo que está sucediendo ahorita. Eh, nosotros vamos a, a impugnar el acuerdo de improcedencia del registro de la planilla, que así nos lo notificaron, iremos a la instancia en el Comité Ejecutivo Nacional... Ante la Comisión de Justicia para que ellos valoren este, este asunto, ¿no? De, de la procedencia de nuestro registro. De acuerdo. A ver, eso es lo que yo le comentaba al principio: de que hay cosas que dices que suceden y dices, ¿pero cómo es posible que esto esté pasando? Eh, cuando eh, me entero por las redes sociales, los veo ahí a todos en un video, ahí en, en las redes, en donde todos están. Festejando y todo eso porque pues acaban de inscribir así me enteré, como muchos así, y le habla Lupita le digo, ¿y cómo está eso? no, pues es que mira, ¿no? nosotros este eh, eh, entendemos cuál es la situación de, de, de Acción Nacional en la ciudad le queremos dar un refresh ahí está ahí está la foto, ahí están ¿no? este, atrás este, adelante, ¿no? de Clutier esa foto tan característica de Acción Nacional que está ahí en las instalaciones y bueno resulta que muchos tienen ya mucha experiencia, como bien lo comentabas tú, entre ellos obviamente Lupita, pues ya tienen mucha experiencia, mucho mucho tiempo de vuelo en Acción Nacional, entonces claro que se saben de pe a pa los procedimientos, ¿no? o sea claro que se saben todas las reglas, claro que se saben todos los estatutos todo, entonces que digan, no pues se lo rechazaron o sea, digo ¿cómo? o sea, a ver, eso es lo que yo te quiero preguntar porque si no hay una respuesta satisfactoria de decir ¿por qué les prohíben la inscripción a la planilla? porque hasta el momento la única planilla que ya está inscrita es la de Jesús Saldívar, o sea, los de siempre, los que siempre han estado entonces, o sea, esto, esto a mí en lo personal me brinca eh, eh, si estamos hablando de que eh, hubo una omisión en la entrega de los documentos algo así como para rechazar el registro o de plano si sea una intención no velada sino bastante específica para proteger a, a a Saldívar y que ahora sí que vaya solito sin guantes de box y que no pase nada a mí me da la impresión como periodista de que ahí hay una mano negra, a mí me da la impresión ¿cuál es tu impresión? tú que sí conoces los estatutos tú que obviamente pues son, son muy pulcros todos ustedes en el momento de entregar los documentos el PAN no es como Morena que en Morena es, pues, no, ahora sí que como fue la última credencialización Mi no, credencialización fue No, ve, inscríbete y ya estás dentro de Morena o sea, no, tu INE y ya estás dentro o sea, y fue la masificación, el panista no, el panista tiene una forma de ser, ¿no? Y, y, y son muy pulcros, ¿qué realmente pasó? Dinos la verdad. Pues mira... Eh, o sea, o, o, o quítame esos malos pensamientos que yo tengo, porque no, no, no, no me no. explico. No, no, a ver, eh, eh, está sucediendo tal cual las cosas, eh, y se los digo a los amigos y panistas que nos están... Eh, que es lo más supuesto, importante, es lo más importante. Eh, claro, que, que, que la gente que, que no está militando en el PAN sepa perfectamente que en el PAN tenemos procedimientos muy claros, precisos, y así es la democracia que vivimos, ¿no? Entonces, por supuesto que cuidamos los documentos, por supuesto que sería un despropósito nuestro, sería una inmadurez, sería algo ilusorio, y sería muy iluso de mi parte decir, a ver, te quiero ver la cara y entonces decirte que este papelito es el, que re, este, es el otro, ¿no? Por supuesto que no las bases son muy claras, la convocatoria es clarísima entregamos los documentos uh -huh. y entonces hay un documento que es como que el, el polémico en donde eh, Jesús Saldívar, siendo presidente del Comité Directivo Municipal le firma una carta de salvedad de derechos a Lupita Leal y a otros más, otros personajes más que contendieron y han contendido uh -huh. en, en las internas del PAN y entonces ese documento, la Comisión eh, Organizadora del Proceso que está en el Comité Estatal ...dice que ese documento no es válido... ...entonces pues que el presidente no tiene facultades para firmar eso... ...y entonces que pues con la pena y entonces pues no, no vale ¿no? Esa carta de salvedad dice clarísimo... ...que eh, Lupita ha cumplido con todas sus obligaciones... ...y sobre todo con el pago de cuotas... ...que ese es como que el asunto donde gira todo el, el, el rollo ¿no? ¿En el pago de las cuotas? En el pago de las cuotas, sobre todo en la salvedad de derechos... ...entonces esa okay. carta la emite okay. Jesús Aldíbar... Como presidente del comité directivo municipal. Okay. Y, Lu y Lupita Leal, por ponerte el ejemplo, se inscribe para contender por, para ser consejera estatal. Y ahí sí se lo validan. Incluso hubo una asamblea el fin de semana en San Pedro de Cholula, donde mm. ella sale electa como consejera candidata, a consejera estatal. Pero presenta la misma carta. Dos días después presenta esta misma carta para registrarnos en la planilla y le dicen que no. ¿Qué instancia la rechaza? La, la Comisión eh, de, or, Organizadora del Proceso, que es la COP, que es una comisión que se depende del Comité Directivo Estatal, en donde ellos la nombran. Es pues que ese es el problema, por supuesto, claro. el Comité Estatal, o sea, claro. yo creo que esto ya tiene que meter manos aquí el CEN, ¿no? Sí, por supuesto, que a nivel nacional también hay una comisión similar, estatal, municipal, y así se va. En, en Explícame, por favor, eh, eh, eh, Eduardo, este... Bueno, esa pregunta se la tendría que hacer al Comité Estatal, obviamente. Claro. Pero tú, que eres la contraparte, sí te quiero preguntar esto. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es el propósito de negar la competencia? Eso, eso, eso para mí es doctoral. Es, es que, siento, ¿no? ajá, o sea, es así como, no entiendo. Bueno, no soy panista, tú sí. Explícame cuál sería... El, el, el motivo, eh, quererse ahorrar una batalla como la que fue en su momento entre entre Saldívar y Eduardo Alcántara, que fue a morir, se fueron a los tribunales, fue un relajo, eh, eh, Saldívar ganó por muy poquitos votos, pero ganó, bueno, uh -huh. entonces bueno, Hubo acusaciones de que se este, eh, imprimieron boletas de más por fuera. Eh, bueno, fue brutal entre los dos grupos. Uh -huh. ¿Será eso lo que intenten eh, evitar? Eh, ¿Que ya no quieren una competencia que no sea sano para Acción Nacional en este momento? porque no puede haber otra explicación, o sea, el documento claro que es válido. Yo coincido totalmente contigo, lo que acabamos de platicar ahorita fue como lo técnico, ¿no? es claro. si la convocatoria, los requisitos y la carta de salvedad, que muchos no están escuchando, a lo mejor no, no, no están tan familiarizados con esto, pero en lo político, en lo esencial, en lo partidista, de entrada quitando esta parte de los de lo legalo y de lo, y lo, lo, lo, lo, te, lo técnico, a ver, como para que, si yo soy el que va a ganar, como para que elimino una, una contienda en donde me van a legitimar incluso si es que se supone que yo traigo todos los votos? Exacto. ¿Por qué quiero silenciar tu voz en la que sabemos que en tu voz hay, que sería nuestra, el caso de nuestra planilla encabezada por Lupita Leal, en donde en, hemos recogido inconformismos, enojos, frustraciones, muchas buenas propuestas… Eh, ...alzar la voz de la militancia que no ha sido tomada en cuenta... ...muchos se quedan con la expectativa de trabajo en el municipio y en otros municipios... ...eso es lo que estamos recogiendo y queremos como que hacer una, una elaboración... ...de lo que no está haciendo el Comité Municipal de ese enojo, de esa frustración... ...entonces yo digo, a ver, como tú, tú, lo, tú lo mencionas y lo vendes de forita... ...como para qué quitar una competencia que de hecho va a subirle el, el nivel a una contienda democrática como para qué te busco entonces el hilito que muchos tienen, pues ahorita, ahorita vas a ver lo que se va a jalar, porque esta carta si no es válida, entonces va a jalar la cobija a varios, eso te lo puedo garantizar. Y si, yo, si, si esa persona firmó esta carta, entonces pues es como si vas y, y te firman un recibo en, en, en cualquier dependencia, resulta que no es válido, ¿no? Claro. Entonces me viste la cara o, o falseaste algo. Claro, entonces me parece que si sí quieren evitar ese, ese desgaste. Y creo nosotros a, mandamos los mensajes que teníamos que haber mandado a los personajes dentro del pan, dentro de, de, de estos grandes que han este, ideado esta esta contienda interna, les dijimos no vamos a repetir ni la contienda pasada que fue la de Genoveva contra Augusta, no, no, no la vamos a repetir, bien. por supuesto, porque que, Lupita y yo y la playa queremos una cosa diferente. No vamos a repetir la de la alcántara con la de con la de Jesús Alívar, no lo vamos a hacer porque no es nuestro espíritu, no es mi estilo, no es el de Lupita, no es el de nadie. Vamos a construir, nosotros queremos ser garantes de que el próximo candidato a gobernador gane, que por supuesto que ahorita el más posicionado es Lalo Rivera, claro. eh, sería una, un, algo ilusorio pensar que otra persona ahorita puede alcanzar, todo puede suceder, pero nosotros estamos apostados para que se gane la gubernatura y se retenga la presidencia municipal. La presencia municipal puede caer en hombre o mujer o quien sea, no puede ser Genoveva, puede ser Caro Boregar, puede ser Mónica Rodríguez, puede ser este, eh, el propio Mario Riestra, pueden ser muchos. Entonces queremos garantizarle el triunfo a estas personas, a estos personajes, al propio Osvaldo, al propio Lalo Alcántara, podemos garantizarles eso, que es lo que pretendemos, que no nos crean y que creen que entonces le estamos quitando una, una pieza en el ajedrez, o sea, su es su bronca pero queremos fortalecer, queremos incluir de verdad a todos los panistas. Nuestra planilla está conformada por militantes de Adeveras, de, de a pie, y que tienen mucha trayectoria, hay de bosques de San Sebastián, de Clavijero, de Prados Aguazul, de Loma Bella, de Zaragoza, de los héroes, de muchas colonias en donde nos nutrimos de esto, ¿no? Como, como bien lo decías... Yo también he sido parte de otras dirigencias, de otros liderazgos. No, pues ya le sabes, es que eso es a lo que sí, voy. Claro. Fueras un improvisado, dices, no, pues sí, papá, no, se te faltaron un montón de cosas, o sea, claro. no, no, no tienes la experiencia, pues, claro que la tienes. Y se construye, cuando hay una continua interna, mi pugna y de varios más es decir, oye, a ver, le faltó la credencial, le faltó la, la foto, vamos a subsanar, ¿para qué claro. por un documento así? Muchos están razonando, no es que debe mucho dinero de cuotas y no es eso, ese no es el punto, es que hay una carta, un documento, pues me lo está dando el dirigente municipal, o cómo, no le vamos a creer, o, o dónde está la lana, o dónde quedó, o, o, qué, o qué oculta, no lo sé. Pero entonces, se construye, nos sentamos en una mesa, vemos qué es lo que traes, se puede construir, se puede acordar, y caminemos, y que gane el mejor. Yo digo, sirve para legitimar a unos y a otros, pero te puedo asegurar que sí incomodó a demasiados. A demasiado se incomodó, hubo algunas voces que les hablaron a miembros de nuestra planilla y medio los amenazaron, etcétera, etcétera. Como que, que, que bueno, les, pues les dijeron este, que, que pues no les convenía y que había cosas de, de, de, de ese tipo. ¿no? Entonces yo digo, bueno, ok, si, si yo soy don Juan Camanelli y tengo todas las canicas, pues no me quita nada, ¿no? Al contrario, pues bienvenido a los demás, me sirve. Claro. pero Entonces, si hay un temor grande, si, hay, si deben tener, por supuesto, los mismos números que tenemos nosotros, de que pueden perder, todo puede, puede, puede suceder, pero pueden perder, por supuesto. Uh -huh. Pero a la hora de perder, los personajes que te acabo de mencionar, que pueden acceder al gobierno estatal o al gobierno municipal, pues somos garantes de hacerlo. Yo no voy, no vamos a llegar a decir, a ver, como no eres de mi equipo, entonces te quito y te pongo la piedra. Eso no va a suceder. Uh -huh. Entonces... Ofrezco, ofrecemos trabajo, ofrecemos propuestas, los militantes me conocen, yo tuve la oportunidad de fundar muchos subcomités en puntos auxiliares hace sí. 20 años, eh, eh, sé de lo que hablamos, claro. sé de los errores que ha habido, y también el PAN, insisto, ahorita pues nos estamos jaloneando, ¿no? Eh, adentro del PAN, pero la ciudadanía de, de afuera, de a pie, ¿cómo nos ve? Uh -huh. ¿Nos pueden diferenciar de Morena, pregunto yo, o nos diferencian del PRI? no, no, han de decir, estos se jalonean estos se pelean, como ven que van a ganar se están este, eh, jalando la conveniencia y todo, pues eso no es así entonces, nosotros estamos de frente estamos solicitando lo dijimos ayer ante los medios de comunicación le hemos dicho, en que nosotros estamos solicitando piso parejo nada más, yo he estado del otro lado y yo ex, hemos accedido a decir, a ver, piso parejo, no hay problema, oye, te faltó esto, vamos a platicar, no pasa absolutamente nada. Todo se acuerda en, este, en, en, en, esta, en esta política, ¿no? Claro, y además es un partido político. Claro, claro. Dios. Ahora, no somos unos robots en donde obedecemos lo que nos dicen, mm -hmm. en donde, porque no eres de mi grupo, entonces voy a perder la, lo, las conveniencias que tengo ahorita. El PAN tiene que abrirse a, a la ciudadanía, no hay de otra. Hemos visto en la elección, ya perdimos una elección, en la elección contra Morena, y nos dolió muchísimo, que si el, el, el presidente de la República, que si estaba en la boleta y que si no, etc., será el sereno. Pero aquí íbamos ganando, y se perdió porque la ciudadanía no fueron los candidatos, no fue otra, otro factor más que la gente de a pie, vio muy lejos al PAN, vio a un PAN igual que a los demás. Viene ahorita esta oportunidad, recuperamos la confianza de la gente, porque esa es la gran diferencia. Hoy recuperamos a la, la confianza de la gente, ya nos comparó con el gobierno claro. de Morena, ya nos comparó con el PRI y hoy nos dieron un voto de confianza. Hoy nosotros pretendemos refrendar ese, ese, ese triunfo y abonar para la victoria a nivel estatal, que estoy seguro que lo podemos lograr y lo vamos a lograr con los mejores candidatos. De acuerdo. Isra Ruiz, Cirilo Gallardo, saludos, eh, saludos. Blanca Olivera, dice saludos, Erika Hilalo. Quita. Dice Deyanira Huerta, de excelente tema, saludos Eli Rivera, saludos Erika, excelente programa, Eli. gracias Eli. Jorge Cardoso, saludos Lalo, te dice, Bien, no este quería. hashtag se vale un cambio. Eduardo Lobato, saludos Tocayo desde Zacatlán de las Manzanas, Tocallazo. se quiere la apertura para todos, que se dé la oportunidad, que la militancia decida, cerrar las puertas es un error. Alicia Jiménez Al, eh, Álvarez, saludos querido Lalo, dice vamos con todo. Aline Gracias. Rojano, saludos a Lalo, Cirilo dice también saludos a Lalo, Este que tengo un invitado de lujo, pues mira, Gracias. se dejó, se dejó. <risa> Teresa Poblano nos está viendo, Pérez. José Miguel Castillo, Pérez. Blanquita Morales, amiga, besos, yo pensé que ibas a estar aquí, hombre, pues... <risa> Acá te tenía yo tu cafecito y no quisiste. Adriana J. Álvarez, Eduardo J. A., Andrea Sánchez, Genoveva Huerta. Dice, el yunque tiene miedo, le da miedo la competencia, le da miedo la pluralidad. Saludos, Geno. Ivonne Gutiérrez Vázquez, mi querida Ivonne, ¿cómo estás? Regidora, Laura Trujillo, Fabián Jesús Fuentes, Rose Castillo y dice blanquita dice saludos a mi hermano mayor se órale ¡Oh, soy dice, menor ¡Ay! no no bueno yo ahí bueno eh, siempre las damas tenemos la razón en ese tema eh o sea tú eres el super mayor de todos la unidad en el pan se hace con todos no es un proyecto personal ni de unos cuantos eh, eh, dice mesdi Sánchezita dice saludos, vamos con todo Rilun Khan también te apoya Rosario Morgan te pone así como de puño eh, Monca nos está viendo Rosario te manda saludos Rosario Morgan Lupita Leal nos está viendo Irán Sharum también eh, dice Omar Cabildo dice Cabildo, perdón el PAN es un partido demócrata y un derecho del militante es escoger a sus dirigentes las asambleas son parte del ADN de Acción Nacional ay claro que sí, se ponían muy buenas claro, o sea, y que sí, demasiado. claro, y al final sí salían juntos o sea, claro. sí salían juntos y este factor ya no ya no está funcionando Lalo, ¿por qué crees? Porque antes sí, me consta que iban juntos, se daban hasta de verdad de cubetazos. con la cubeta. De cubetazos. este y, y, y salían juntos a la contienda y bien. Y ahorita, últimamente, esto ya no está funcionando. ¿Qué es lo que le está faltando a Acción Yo creo que el, los integrantes de un grupo, de un equipito, son los que pueden eh, ahorcar esta, este intento de democracia. Esa es mi, mi lectura. ¿Qué le falta al PAN? Acercarse a la ciudadanía, que nos vean abiertos, no tan solo de una democracia interna, que nos vean abiertos, que nos vean con la intención real de, de, de atender y, y extender la mano a la, a la sociedad. Pero regresando un poco al, al tema, a ver, eh, la dirigencia de Jesús Salívar, que es válido, todos tenemos aspiraciones, pero bueno, él entra de dirigente la gresca que se armó en ese momento todo lo vimos sí. y de repente este pues ya se canan las cosas y él dice yo voy a ser un dirigente de tres años yo no voy a ser candidato se presenta la oportunidad la coyuntura política y Jesús Aldivar se va de candidato del PRI siglado sí. por el PRI pierde y regresa al comité municipal y entonces quiere volver a reelegirse está en su democrático y personalísimo derecho sí. pero bueno yo como militante pues, ¿qué piensas? No? bueno, ok, fue una alianza con el PRI, etcétera, etcétera pero yo decía y varios decíamos ¿por qué no? Por, o sea, que se le dé esa oportunidad de, de, de un, alguien del PAN siglado por el PRI pero pues no la dirigencia o sea, yo no puedo ver que el de las chivas se ponga en la playa del América y entonces regrese y entonces, perdón, fue un gol, pero fue autogol y pues no, no se puede y perdí y, y regreso per y aparte perdí y regreso y entonces <risa> otra vez quiero, <risa> quiero refrescar el no, ¿refrescar de qué? ¿Qué? ¿No? ¿qué le vas a refrescar? pues nada, entonces, por supuesto que yo considero que tiene una trayectoria política, yo creo que es el momento de claro. mostrar la, la estatura política de todos y sobre todo esta parte de por qué quieren que no hablemos por qué no, no nos pretenden mm -hmm. decir no quiero que participes este porque en otras contiendas recientes se les ha permitido a muchos este tipo de cosas no de, de, de, de errorcitos administrativos si lo quieres llamar pero bueno cierto por supuesto, yo conozco a muchos que no pagaron su cuota claro. ¿no? y tienen un, un puestazo en la acción nacional y, y, su, y sus razones tendrán pero a ojos puritanos no se vale en los míos, uh -huh. ¿no? Pero con los tuyos, pues sí se vale. Entonces, claro. no, no, no, no creo que ese es el sentido. Uh -huh. Nosotros hacemos un llamado de verdad a la dirigencia estatal, a la actual municipal, que ya no sé ahorita quién sea el, el, el, el encargado de la dirigencia municipal, porque digo, reg entró, regresó, regresó, se fue, y ya no supe de dónde la Ajá. Entonces, cierto. le hacemos ese llamado a las dirigencias para que en aras de una democracia que la gente vuelva a creer en nosotros y no los dedazos no los compadrazgos, no los amiguismos, pues que nos permitan entrar y ya ahí ganamos. Por, uno, por un voto vamos a ganar o vamos a perder, o por muchos, ¿qué les quita? Yo preguntaría, como decía hace rato alguien en la planilla, ¿se vale? ¿Se vale inscribirse? ¿Se vale pensar diferente? ¿Se vale contender? ¿Se vale pelear? ¿Se vale que yo quiera aspirar? Pues claro que se vale. Y te lo digo de una vez, vamos a ganar la impugnación, estoy seguro que la vamos a ganar, nos van a notificar que podemos contender ya con una desventaja, porque pues a la otra planilla curiosamente ya le, este, le, le, le solventaron todo. Y eh, vamos a ganar la, la, la impugnación, vamos a ir una interna, podemos ganar y ganando nosotros, te puedo asegurar que vamos a hacer una dirigencia de tres años. Y lo vamos a repetir todo el tiempo, no vamos a hacer, de oye, pues fíjate que hoy se presentó, este, que pueda ser, no, porque nosotros estamos comprometiendo un trabajo con la militancia y el militante debe entender que nosotros estamos ahí para poder ganar. Y la otra también es que queremos ser la voz de muchos inconformes, muchos que nos están escuchando seguramente ahorita saben que no pueden decir lo que estoy diciendo porque los regañan, les quitan la chamba, las claro. los, los, los van a... a pellizcar, etcétera, etcétera, ¿no? yo les digo vamos a hacer esa voz en donde vamos a hacer cumplir las cosas que dentro del PAN se les ha prometido, entonces queremos eso, creemos que podemos nosotros ganar este, este, este proceso por supuesto, pero también creo y no entiendo por qué quieren cortar esta competencia, pues, cuál es la bronca, ¿no? cuál es el problema, hoy te puedo decir que nosotros creo que podemos lograr mucho más que otras dirigencias y no por nosotros Claro. porque la militancia va a estar de nuestra mano Claro. Eh, Valentín Juárez Martínez dice, te manda saludos Alondra gracias. Aguilar, dice vamos por un proyecto los panistas de la capital poblana, hashtag se vale. eh, Rosario Morgan también, te dice adelante, Carolina Cabrera saludos, mi buen Lalo, te apreciamos gracias. mucho, gracias, dice, gracias. saludos a los dos Eduardo Alcántara nos está viendo por saludos salir. Eh, Mariana Arroyo dice, se vale, te faltó el hashtag, mira, es que como veo la, aquí la tendencia es hashtag sí, se sí. vale, Carla Aramburu eh, también eh, Marisol Vega, muy bien licenciado, su liderazgo siempre suma saludos eh, Andy Cabra nos está viendo hashtag se vale, que haya caras nuevas eh, ben, Benzi Maldonado, Lupita Leal ahora sí comenta Lalo Morales es un hombre congruente y con quien caminaré para hacer puente y nunca más castillos. ¡Órale! Es... Está, está padre. el Jesús Morales Garduño también nos está viendo. Eh, Omar eh, Cabildo dice, ahora otra vez vuelve a comentar, hashtag se vale tener una asamblea y que el estatal deje de meterse. José Farpe siempre congruente, abrazo Lalo Aurelia Santiago Gil Jiménez, amigo excelente explicación y congruencia en tus palabras Irvin Vargas que hablen las y los panistas si queremos una competencia sana eh, Mari B nos está viendo también, hashtag panistas hashtag asamblea Lalo Flores eh, Andrea Sánchez hashtag se vale que participen en la contienda panistas preparados como Lupita y Lalo Gracias, eh, Lidia señora. Flores, saludos Lalo cuenten con todo nuestro apoyo te dice, Lidia. hashtag se vale una nueva dirigencia Ita Sánchez nos está viendo Carolina Cabrera comenta muy bien Lalo en Acción Nacional siempre nos distinguimos por hacer equipo entre todos Marcela Román Irby Vargas vuelve a comentar, dice, han sido constantes los atropellos del PAN Puebla en todo el estado, meten, dice, cachirules en eh, Venustiano Carranza y Chignahuapan, intenta descarrilar una planilla en Jalpan, ponen candados en las puertas del Comité Directivo Municipal de San Pedro, Cholula, y la agresión en Tlaola contra Genoveva, dice, y pese a todo la militancia ha participado y elegido a sus nuevos representantes. José Farpe, José Armando Quintero, Gracias. dice saludos mi estimado Lalo, Licenciado. Carla Aramburo te está mandando saludos, eh, Jorgelina Asili, apoyo Oli. total a mi amigo Lalo, Gracias. Esteban Garrido también nos está viendo, Laura Trujillo te manda saludos, Andy Gracias. Cabrera igual, dice, eh, vamos con todo, dice por parte de Felipe Arciniega te están diciendo. Felipón. Eh, Laura Vázquez, dice, también bien. te manda saludos Rodri Pue, con la planilla de Lupita y Lalo que son los mejores, el yunque tembló Lupita Mejía Sánchez, Ita Sánchez también dice que con todo, que Lupita y Lalo que vayan con todo, te están Gracias. diciendo muy bien dicho Lalo, dice nos debemos de ver unidos siempre como partido con todo Lalo, te están diciendo Gracias. Alex Irigoyen Rosy Castillo se vale y es con todo y sin miedo. Saludos, Lalo Morales. Sí. María José Jiménez, Adriana Álvarez. Dice, claro que se vale. Álvara Alma, Delia Ramírez, Ani López. Ya me cansé. Ahí voy. <risa> eh, Rosario Morgan dispone otra vez. Hashtag se vale. Cirilo Gallardo. Saludos, estimada Erika. Gracias, Cirilo. Eh, Rosario. Eh, Casas Cajica hashtag claro. se vale, gracias Lalo por devolver la confianza, ojalá todos los que trabajen en gobierno fueran como tú, Toño gracias. Leal dice nueva energía sí, confía en Lalo, Lupita y todas las personas en las oportunidades de evolucionar eh, Alex Irigoyen te manda saludos eh, María José Jiménez venga mi Lalo con todo ok, a ver ahora lo que sigue dices es que me, me ganaste la pregunta, pero es, vamos a impugnar, a ver, a ver, ¿cómo, cómo está esto? ¿Cuántos días son? Porque también es importante, tienen el tiempo encima, encima ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuándo va a ser la elección de la, de la dirigencia? Porque ya muchos ya fueron, ya se palomearon y ya están puestos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué va a pasar en el caso de Puebla? ¿Qué va a pasar con ustedes, este... El procedimiento, me imagino, es recurrir a las instancias del CEN. Así es. ¿Y, y, y qué sigue? ¿Cómo, ¿Cómo es este procedimiento? Para los que no somos de, del PAN, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿Cuántos días están calculando? Uh -huh. y, y si les va a quedar, ¿hacen campaña interna o no? ¿Cómo, cómo va la pichada? Justo lo que va a suceder es lo que no queremos. Justo lo que va a suceder es lo que le dijimos a varios personajes y líderes que nosotros no pretendíamos alargar un proceso que se judicializara un proceso. Creamos una contienda interna en donde el próximo 2 de octubre va a ser la Asamblea Municipal, donde estarán convocando la, la dirigencia eh, del Comité Directivo Municipal. El 2 de octubre es la, la, la contienda. Ahorita, nosotros, a nosotros nos notificaron ayer que, estamos, que la improcedencia del registro de la planilla y eh, tenemos hasta tres días para poder impugnar ante la Comisión de Justicia uh -huh. del Comité Nacional en donde ellos nos tienen que resolver entonces estamos hablando de cinco días prácticamente, quedan dos semanas de campaña interna en donde ya nos comieron una semana. Tal vez ese pueda ser como que la maldad que nos quieran hacer, ¿no? Quitarnos una semana de campaña. Pero bueno, ese es el tamaño del miedo, ¿no? Y ese es el tamaño de la seguridad o inseguridad que están manejando ellos. Entonces, ¿qué va a pasar si la Comisión de Justicia, el Comité Nacional, dice, pues están, está, no les damos la razón? Tendremos que recurrir a la instancia federal. Y no solamente es para alargar legalmente el que se haga o no se haga una asamblea, porque puede hacerse el escenario, realizarse, de que se suspenda la, la, la asamblea municipal, que es lo que nosotros no queremos. Lo que pedimos desde el principio es que haya una contienda interna. Claro. Los que pusieron el pie y están meticulosamente viendo dónde nos pueden descarrilar, son los de allá, nosotros no. Y esto puede alargarse, pues, ¿qué te gusta? Un mes más mes y medio más y entonces esto se va a expandir y obviamente pues la ciudadanía, la gente que nos está viendo ahorita, que es ajena al PAN, que no está acostumbrada a estos procesos internos, pues obviamente así son iguales, si ya se están peleando por un hueso, se están peleando por otra oportunidad, etcétera, etcétera, entonces eso no le conviene a nadie, o nosotros estamos dispuestos a platicar, a ver qué es lo que se puede resolver, nosotros cumplimos, cómo le pueden dar la vuelta de manera interna, pues ya será quien puso esta, esta tetra, ¿no? Entonces, nosotros queremos que, creo fielmente, que se pueda resolver en estos días, platicando, construyendo, armando un escenario de ganar del propio Partido de Acción Nacional. Lupita Leal ya lo dijo propiamente el otro día, ¿no? Dijo, eh, me parece que en el, en, contigo lo dijo, uh -huh. bueno, si, si quieren que yo me baje, pues que se baje Chucho, ¿no? Este, pues a ver quién está dispuesto a, a, a perder más uh -huh. por lo menos, ¿no? Se puede, no, no sé si esa sea la solución, pero de que nosotros tenemos que agotar para demostrar que nosotros no estamos en ese error. Nosotros no llegamos con una carta inventada, con una firma apócrifa para que nos hagan valer un registro. Nosotros llegamos con una carta que nos dio el propio presidente del Comité Directivo Municipal. Y luego que la desconozcan, porque el argumento no oficial es, híjole, pues sí reconocemos que se excedió, que fue un error de él, pero pues la carta no vale. Entonces... No no, no no podemos dejar aquí en, en, en un tramo de este proceso interno eh, que las cosas se, se dejen así, sobre todo por la circunstancia de la militancia. Uh -huh. La militancia nos ha dicho, por favor contienen... Por supuesto no es la, la mesa ni el momento, pero te sorprendería saber la cantidad de personas y personajes que nos han dado su apoyo, decir, inscríbanse, topen, váyanse hasta el fondo, no se detengan, que no los, que no, que no los espanten, pues porque también están enojados, somos la voz de muchos de ellos, ¿no? entonces esto es lo que creo que va a suceder no no lo quisimos entregamos todo como lo, lo, lo, pre, lo previó la convocatoria y bueno pues ellos dicen que, que no lo estamos cumpliendo ya les mandamos en un boletín a todos los medios de comunicación la sí. carta, este, sí, toda lo, la, la argumentación. La hemos y, visto pues, varias veces a lo largo del, del programa ahí también ¿no? para que eh, lo, el auditorio cheque esta famo, el famoso documento ahí está otra vez, una vez más entonces vaya a ver una pregunta eh, si ¿sí hay posibilidades entonces de que ustedes se bajen de la contienda si hay una negociación no no estamos, yo no estoy hablando de negociación y que nos bajemos estamos hablando de que vamos a, a, a topar vamos a hacer seguimos haciendo nuestra labor interna en el, en, el, en el comité municipal en la militancia municipal no tenemos la autorización para pedir el voto por supuesto que también somos muy respetuosos en eso los otros no Empezaron la campaña hace varios meses y eh, nosotros estamos dispuestos a sentarnos y a ver qué es lo que podemos este, sacar de esto, para enviar del partido, por supuesto. ¿Implicará ceder en algunas cosas? Pues yo estoy preguntándole directamente a, a, a, a los adversarios, que si están dispuestos ellos a, a qué. ¿no? Si ellos dicen, pues yo me llevo todo, pues no te vas a llevar todo, no se puede, no se va a poder, y más con esa circunstancia ya legal, interna, no se va a poder. Entonces, nosotros queremos construir, ya dijimos, y lo vuelvo a repetir, clarísimo, no pretendemos ponerle el pie a nadie, queremos que en este caso el puntero, que es Lalo Rivera, que sea el, el candidato a gobernador y que gane la gobernatura, es lo que queremos y creemos, y si hay alguna otra eh, opción de mujer, pues ya dije el ramillete de mujeres que pueden ser muy buenas, también me faltó mencionar a la propia Natere, ¿no? entonces sí. hay mucho de dónde cortar, y en el municipio también, entonces ya. podemos hacer algo. Bueno, es que sí necesitaba preguntártelo, claro. de... de... O sea, si hay una forma como de, bueno, pues nos bajamos, pero a ver, dame la Secretaría General, o, o hacer una planilla, eh, eh, ¿no? Parte integrantes de ustedes, parte integrante de ellos, ¿a esta posibilidad o ya no, ya se acabó? Se maneja ahí la rumorología dentro del de PAN que ya ha habido acuerdos. Y estos acuerdos, pues, son acuerdos que hicieron no sé quiénes y no sé cuántos. Pero nosotros estamos dispuestos, nosotros no estamos atados a nada y estamos dispuestos a seguir hasta adelante. Queremos lo mejor para el PAN y vamos a hacer lo que sea necesario para el PAN, para uh -huh. que el PAN gane. Y si esto también implica que los de enfrente también se sienten en una sobriedad política y que digan, a ver, si esto es para todos, podemos llegar a, mucha, a muchas cosas muy buenas. Pero bueno, pues ellos nos metieron en pie y con yeah. una carta y un documento legal, con un documento que avaló la candidatura para consejeros estatales de muchos personajes mm -hmm. y que hoy desconocen solamente, como bien lo decían, una justicia selectiva, pues no se vale. Ya, de acuerdo. Entonces ya como que el, el tiempo de, de, del razonamiento y todo eso... ¿Ya pasó ¿O, o, o siguen ustedes? El de ellos no ha pasado, ni creo que vayan a entrar en ese razonamiento, okay. nosotros lo tenemos clarísimo. Hoy nos okay. dejan la opción legal de los procedimientos internos, que es lo que vamos a votar. De acuerdo. Entonces, es decir, si, si es que eh, el, el CEN dice da luz verde, bueno, pues nada más se comieron esos cinco días, ¿no? esa semanita, y, y va la contienda, ¿no? Es. que es el 2 de octubre, así es. si no, si el CEN dice no, se van al, a tribunales, a los tribunales federales, así es, de acuerdo, ahí se va a tardar más, ¿no? entonces si se cancela, el, podría haber una posibilidad de que se realice se, la asamblea, se postonga, mejor dicho, o ¿no? que se realice la asamblea y que después se, se, se reponga el proceso, que pésimo para todos, o la otra es que digan, espérense tantito que se resuelva, o de manera muy inteligente y muy sobria políticamente, digan, vamos a arreglaros antes de, de, de, de que suceda esto, ¿no? De acuerdo. Eh, dice Abdias eh, Ab Samudio, sí, ¿no? Abdias Samudio, sí. Dice, y continúa, estás en todo, dice, y continúa, estás en todo tu derecho de participar, arriba arriba la gente libre de pensamiento y unidad, que Gracias. sí quiere el PAN adelante y a seguirle Leti Tenorio nos está viendo, Leti. dice sí es una realidad el PAN es igual que el PRI, igualitos puras mentiras entre panistas qué feo, no hay orden no hay palabra, no hay unidad ni mucho menos respeto, híjole, está bien enojado Díaz, dice José F eh, Farpe hashtag se vale Lupita de la Valencia dice saludos, licenciado Lalo, confianza es lo que se necesita, Mauro Nava, con fuerza mi Lalo, no te dejes, a la orden amigo, tú puedes, Gracias. Leticia Castillo, eh, eh, Olivia eh, Carrera también nos está viendo, Matías Rivero también, Alfredo Domínguez, eh, Tané Cázares eh, y María José Jiménez dice venga Lalo con todo. Gracias. Déjame ver aquí, sí, ya leíto. Pues muchísimas gracias, Erika, Lalo Morales. Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Les estaremos informando detalle a detalle y movimiento a movimiento. Bueno, por sí, a, a, a ver qué sucede. Qué padre sería una, una asamblea viva del PAN, ¿no? Disputándose el comité municipal, eh, eh, con reglas claras, con un proceso transparente. Y, y que gane el mejor, eso sería padrísimo, Así es. para, para reafirmar el pan, para, para que todos los panistas hasta hasta, es como, como un imán para atraer a más panistas porque esa es la idea, ¿no? O sea, claro, que haya más militancia que esté más fuerte, más viva qué flojera el dedazo y qué flojera el, el, el, el nadie se mueve y, y, y, y si lo haces tú, pues te señalo con el dedo y, y con miedo ¿no? y eso es un partido de flojera y así no debería de ser ningún partido y menos Acción Nacional ¿no? porque siempre bueno, eh, eh, yo iba ahí a, ¿no? a sus asambleas, son padrísimas, o sea, ¿no? tú que estabas afuera, estabas viendo todo, de verdad era muy entretenido, era, era muy padre y era un ejercicio democrático, ¿no? Pues qué, qué lástima que estén llegando a este punto, este hasta, hasta para Saldívar sería, ¿no? Como más echado para adelante, órale, y hago una campaña y, y, y me muevo y... y, y y hasta legitimarse, porque viene de una derrota. Claro. Eso también es cierto. Viene una derrota y brutal, le fue muy mal. Lo, lo, lo apalearon, ¿no? Y, y, y sería muy padre para él también, hasta claro. como político, en lo personal, ¿no? O sea, revivirse, tener más este. Eh, agallas y estrategias y, y, y llegar con algo para decir, soy el dirigente municipal, pero así floje bueno, yo también cuando dije ¿qué? ¿cómo que no los dejaron inscribirse? ¿por qué? bueno, pues son las cosas que uno no entiende de verdad, no entiende no es lógico, no es sano pero bueno, ojalá que les vaya bien por, por el bien del PAN y que ganen a lo mejor ganas al Aldíbar, dices, claro. ah bueno pues que bueno, ya se puso las pilas, claro, ¿no? Claro, claro. Pues no, es lo no, no. más deseable. Todo puede suceder. Claro. De que nos puedan tener miedo, me queda clarísimo. De sí, que, a mí de también. Usar, no. Ya se me hace absurdo. De que, de que podemos construir, por supuesto, y de que podemos generar mejores cosas para el PAN y condiciones para el PAN, estamos puestos. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Erika, igualmente. Lalo Morales. Sí. Muchas gracias. Él es aspirante a la Secretaría General del Comité Directivo Municipal. A ver... A ver si lo dejan participar, a ver, a, a ver qué pasa, ¿no? Aquí en la política todo puede suceder y aquí le vamos a tener puntual la información de lo que está pasando. Gracias por su compañía, leí todos los mensajes los más posibles, a ver que no se me vaya uno. Ajá, dice Rosario Contreras, dice todos tenemos derecho a participar, hashtag se vale. Ok, eh, si te gustó esta entrevista, pues compártela, échate un clavado. A los conjurados y siguen nuestras redes sociales. Pasa una excelente noche. Besitos. Bye. Mi nombre es Carlos Soré Alonso, un migrante soñador, y me sumo a esta campaña Más hombres, menos machos, estando en igualdad constante, caminando juntos con la mujer. Mi nombre es Carmen.